Y en el programa de hoy empezamos hablando un poco de eh, lo que estaba pasando por, por israel hablando de conflictos étnicos un poco eh, yo le, le decía a rochi también que eso lo podemos eh, no, no es algo tan lejano y tenemos nuestros propios nuestras propias historias nuestras propias guerras y genocidios que han pasado que se resignifican que se reivindican eh, sobre todo la memoria en torno a eso y el año pasado, fue eh, particular porque, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado para que los museos del mundo empiecen a descolonizar, empiecen a devolver restos que tienen todos los museos del mundo y sobre todo los más grandes, sobre las grandes capitales, que fueron casualmente las eh, sedes desde donde se empezó a invadir las culturas de otros lugares, incluido este mismo que habitamos, eh, llamado la Ciudad de la Plata, Argentina, eh, bueno, más al sur también, eh, en ese momento Justo también se había liberado Por unos días un documental Llamado Gigantes, que retrata la historia De la comunidad sacamata de Liempichún, Descendientes de un lonco con un jefe Mapuche Tehuelche Justo ahora, la semana pasada Una nueva novedad, valga la redundancia Porque además Se espera tanto ¿no? este tipo de cosas Desde la comunidad sacamata de Liempichún Lograron que El Estado francés eh, Acceda a devolver los restos de sus, de, de sus familiares, ¿No? Y casualmente ahora este fin de semana se libera por una temporada más este documental gigantes, así que estamos en comunicación con su directora para reflexionar y también contar esa noticia para los pueblos de Latinoamérica. Buenas, eh, Natalia. Hola Lino, ¿Cómo va? Bien, eh, estamos en un modo rarísimo este año, el año pasado fue una nota grabada que la pasamos en diferido, ahora tenemos cámaras, tenemos la semipresencialidad afilada en la radio, y justamente para hablar de un documental que es un registro audiovisual de esto que en las comunidades eh, es como, como tan, tan necesario, ¿no? Porque en base de hecho a este tipo de archivos es que se logró de alguna forma eh, que, que el, el gobierno de Francia y el Museo del Hombre pueda restituir eh, según dice y ojalá pronto no los restos. Sí, viste que de hecho el, el documento más importante que hay, que ellos no pueden no pueden no hacer caso, es un libro que es una bitácora de viaje escrita por el mismo profanador de tumba. Y él cuenta con mucho detalle cómo desentierra, corta, cocina el cuerpo que después pone en una caja y se lleva. Entonces, viste qué importante, es documentar. Es tremendo, es tremendo y que yo algo de esa charla me acuerdo eh, y otras, no, pero tal vez para la gente que está escuchando ahora y enterándose y encima enterándose de este detalle, ¿no? De cómo alguien relató en voz propia y eh, como una hazaña haber descuartizado y haber eh, secuestrado eh, restos humanos. Eh, ¿Cómo llegaste vos a, a este, esta historia, a pensar este documental? Bueno, yo había conocido el libro, el libro se llama Viaje a la Patagonia, 1901. Eh, es un libro cortito, eh, a los que nos gusta la, la literatura sobre Patagonia, eh, hay bueno, un montón de cronistas y viajeros expedicionarios del siglo XIX que son los que te permiten conocer un poco relatos de esa época, porque no hay mucho más que eso. Después están los relatos orales de las comunidades, pero no están plasmados en, en demasiados lugares, eh, hay, ahora hay bastante material audiovisual de abuelos contando desde el punto de vista de las, de las comunidades, pero si no, tenemos los relatos de Cox, que venía desde el lado de Chile, Masters, que fue un inglés que hizo todo un recorrido a caballo con una, con una parcialidad de Welche. Eh, este voz, un francés. Después están, qué sé yo, los argentinos, no Moreno, eh, el otro que es un militar que, que también es argentino. Bueno, no me sale ahora. Eh, este, este relato yo lo conocía y siempre me había parecido increíble porque como voz era muy joven. Eh, tenía como cierta, el relato es como muy afín, él cuenta cuánto aprecia a la gente de las comunidades, lo bien que lo tratan, cómo lo reciben, y por un lado tiene toda esta cosa cercana y, y, y casi de, de persona que, que se hace amiga, y por el otro lado está todo el tiempo viendo dónde está enterrado el Tehuelche más alto y quién lo va a ayudar a ir a la noche a desenterrarlo. Entonces tiene como un nivel de sarcasmo y de, de ironía todo el relato que siempre me había llamado la atención. Y me sucedió en el 2000, que fue? 2015, creo. Eh, tuve la oportunidad de ir a la restitución de los restos del Museo de la Plata, la segunda restitución de los restos de Margarita Foyel. Eh, primero fue Inacayal y después y me invitaron a esa ceremonia y ahí conocí a eh, Cristina Alienpichun que es la huerquén de la comunidad Sacamata Alienpichun y nos pusimos a conversar y yo le dije eso sería una historia increíble para, para dar a conocer me dijo bueno yo no te puedo decir ni que sí ni que no tendrías que venir a Alto Río Senger a hablar con el lonco de la comunidad así que eso tal, fue, fue buenísimo ese recorrido más de, de un libro pensando de, de, de además eso, francés, o sea, muy antiguo a conocer a descendientes directos y de, del otro lado de la historia, ¿no? Eh, sí, sí. El documental yo lo vi el año pasado cuando estuvo disponible, ahora va a estar dentro de pocos días nuevamente online, y pensaba en eso también, que es común en, en las comunidades, de hecho de todo el mundo, ¿no? Como también la, el material, digo, lo audiovisual, la escritura, eh, la fotografía, al ser tecnologías de eh, los invasores, eh, pocas veces tuvieron acceso propio e incluso ganas de decir bueno voy a hacer un eso un programa de radio un documental algo que lo cuente porque es como como ajeno y estamos y sí. en un momento que se está dando vuelta también esa secuencia y sí lo que lo que, lo que yo creo que bueno tanto la, la, la educación no la obligatoriedad de la educación argentina la, la escuela pública hace que bueno hoy por hoy las comunidades eh, aunque no lo hayan deseado, todos los jóvenes tienen las mismas herramientas que cualquier joven. Eh, conocen la ley, conocen la tecnología y si quieren utilizarla, la pueden empezar a utilizar a su favor y eso está buenísimo. Pero el lonco de la comunidad por ahí sí todavía es un poco reticente. De hecho, yo fui, eh, me acuerdo, fui entre Navidad y Año Nuevo, que justo ellos hacen una ceremonia de, de, de recuerdo, o sea, festejan el, la recuperación del territorio que hicieron hace 10 años. Y el eh, festejo ese justo es en esas fechas. Y bueno, fui, estuve tres días acampando en el jardín de ellos y conociéndonos. Y bueno, hubo muy buena onda, pero el lonco me preguntó directamente, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué vos querés firmar esto? Eh, eh, y yo no, era, no es que no era una película, que era una pregunta que no me esperaba. Y le dije, bueno, porque tal vez es, es mi, mi misión, mi Nehuen, mi manera de aportar algo al mundo y porque la verdad es que me da ganas de hacerlo y si ustedes quieren acompañarlo, hacemos juntos. Fue un poco... Y la verdad es que la peli se hizo a lo largo de cuatro años casi. Yo viajé unas cinco veces para allá en diferentes situaciones, viajé sola, viajé con una persona que me acompañaba, otra vez viajé con mi pareja, otra vez viajé con un equipo de cuatro personas, cuando, en el momento de conseguir el financiamiento, eh, después viajé con mi vehículo en, en Bondi, me recibieron ellos, tuve un intercambio por hotel, ¿viste? Fueron miles de maneras de, de producirla en el tiempo, y en todos esos, esos viajes también iba pasando, yo son 11 hermanos, eh, a la familia Yen Pichún y, y cada vez que yo iba, por ahí había en la casa de los padres, o en el pueblo, otros hermanos, porque muchos algunos trabajan en el petróleo, entonces estaban cinco días ahí, después no estaban por ahí dos semanas, entonces también se fue dando como la posibilidad de que participen diferentes miembros de la comunidad en el documental. Estamos hablando de Alto Río Senger en Chubut, en un territorio recuperado también, la comunidad Zacamatea de Limpichún, lof, eh, como se la quiera entender también para, para las personas que un poco tal vez se enteraron de todo este proceso a través de lo más resonantes como decías, como fueron las restituciones del Museo de la Ciudad de La Plata, o eh, después la, lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado, no, visibilizando otro, otro territorio, ¿no? Ot otro lugar y que llegar a esta situación, ¿no? que la ONU el año pasado emita comunicados, ahora Francia, eh, diga que va a restituir, eh, es de alguna forma el cierre que buscabas vos en el documental, ¿no? porque ya estaba encaminado y de esos sí. reclamos ya tenía unos 5 o 10 años de, en todo lo legal, de, de enviar sí. abogados, teles, incluso viajar a Francia para, para hablar con alguien que, que, que sea a cargo de esa situación. Sí, yo eh, una de las patas que tenía la posibilidad de hacer este documental cuando me animé a ir a, a Senguer a hablar con ellos fue porque mi pareja estaba eh, empezando un postdoctorado en Francia, y iba a estar cuatro años allá, entonces yo fui a verlos y les dije yo tengo la posibilidad de viajar durante estos cuatro años un par de veces seguro, entonces estaría bueno si nosotros estamos trabajando porque eso nos podría llegar a dar algún financiamiento de afuera, la posibilidad de que alguno de ustedes viaje, la posibilidad de que yo entre a ver la colección y traiga material audiovisual, no sabía qué era lo que se iba a poder eh, conseguir, pero era como calzaba bien en cuanto a esta oportunidad que yo sabía que iba a tener de moverme para allá. De todas esas cosas que, que te dije, hicimos todas, estuvimos en coproducción con una productora allá y presentamos a financiamientos, no conseguimos nada, porque los franceses tienen una cuota de, de revisarse y de reflexivos, pero tampoco tanto, ¿viste? Entonces, pues <risa> como hasta ahí. Eh, después, bueno, en el documental se cuenta el proceso, para los que lo puedan ver, entre el 17 y el 31 va a estar en el Festival de Cine de Puerto Montt, disponible, es gratuito, hay que loguearse y sacar un ticket, el ticket no tiene costo y directamente se puede ver la peli, eh, así que no voy a spoilear mucho más de, de lo que van a ver no, ahí. No, pero está, está bueno igual eso, la, primero la alegría de esa noticia, que obviamente también desde esta radio eh, vamos a hablar con comunidades de allá en alguno de estos días, eh, esperando también eso, que, que se materialice, eh, pero el material audiovisual y en estos tiempos de pandemia sirve un montón, primero para apoyar a la industria eh, que, que está eh, mudada a lo digital, y también para esto, que la gente tiene que hacer cosas en su casa, y qué mejor que revisar este tipo de materiales. Este festival es de eh, Puerto Montt, eh, sí, ¿cómo bien. funciona? ¿Es, ¿Es solo documental? ¿Cómo, ¿Cómo llega un poco? no a es, un es un festival de cine grande, tiene ficción, tiene documental, y eh, yo la verdad es que no llegué a postular la peli porque nada, justamente estaba con uno de los pocos trabajos que, que tuve en este tiempo totalmente dedicada a esa, así que no la postulé y me cerró pero me llamaron del festival para participar en una categoría que está fuera de competencia pero que es súper interesante porque somos cuatro directoras eh, sureñas, cine sureña mm -hmm. se llama okay. y se va a hacer un, un conversatorio, son tres de Chile y yo por el sur de Argentina y el conversatorio se graba el 17 y creo que también va a quedar disponible eh, Y con, hay en la categoría dos largos y dos cortos, algo así Pero después pues, el festival tiene un montón de pelis en competencia Largos, cortometrajes y es internacional Así que está súper interesante para meterse eh, Y con respecto a si yo esperaba eh, que el cierre del documental fuera la restitución Sí, claro que lo fantaseé eh, como también fantaseé que iba a poder filmar toda la colección dentro del museo y también fantaseé que íbamos a viajar con Cristina o con Waldo a Francia y todas esas derivas ¿no? pero a mí lo que me hace bastante feliz es pensar que yo digamos que rompí las bolas durante cuatro años golpeando las puertas de los museos, presentando cartas, pidiendo, presentando el proyecto, uniéndome con una productora, con la otra, o sea, hice mucho acto de presencia. Y el documental se estrenó en Francia hace dos meses atrás, uh -huh. en un festival de cine francés que se llama Reencuentros de Toulouse. Entonces, que el festival... De, eh, que un festival francés lo haya estrenado, lo haya puesto eh, dentro de, de su festival, se haya visto y haya visto lo que finalmente hice con la ayuda de ninguno de los dos museos y de alguna manera denunciándolos, yo creo que también, por supuesto el colectivo guías, por supuesto eh, el, el vicecanciller y todo la, el, el aparato que se está moviendo, pero bueno, hay un documento de 84 minutos que desarrolla de manera empática de parte de las comunidades cómo sienten ellos, digamos, este ninguneo burocrático que significa el colonialismo en nuestros días. Claro. Porque por más que se diga que este paradigma ya está obsoleto, en los hechos y cómo te tratan y lo que sucede es evidente que no está tan obsoleto. Natalia, ¿cómo estás? Te habla Ailín de este lado, aquí desde el Estudio Jorge Alorza. Y bueno, consultarte también porque bueno lo pudiste eh, presentar en varios festivales. ¿Cómo ha sido la recepción, la gente cuando lo ve el, el, el documental? Yo creo que mmm, el documental logra eh, poner en contexto bastante bien este esta situación. Y eso es un gran logro porque... Mmm, eh, tiene como cierta eh, cualidad de empatía con el punto de vista de la comunidad, que tal vez es lo que siempre nos queda un poco lejos, ¿no? Uno lee la nota de página 12 y está lleno de nombres y apellidos en negrita, pero ninguno son los nombres de la gente de la comunidad. Claro. Y, y también bueno me imagino que la relación con la comunidad quedó mucho más firme y, y a partir de estas noticias que estamos dando que estamos comentando hoy de la restitución de los restos del de, eh, reconocimiento también en otros festivales y de bueno también el reconocimiento a nivel nacional porque eh, Alto Río Senger tampoco es, es que es una zona de la que se hable mucho de la que se, de que esté muy presente de hecho yo me imagino que si le preguntás a cualquier hijo de vecino acá en la ciudad de la plata no va a ver dónde queda y tampoco o sea tampoco es que está mal pero, acá en Bariloche, tampoco ¿eh? claro tal cual eh, incluso te digo mira eh, o sea nosotros los que somos chubutenses lo vemos en cuarto grado y después de ahí si te acordás bueno queda, <risa> queda tu, a tu criterio pero pero justamente claro. cómo cómo quedó la relación con, con la, la gente qué es lo que has podido hablar en estos días con, con la gente De la comunidad Bueno, estuve Bastante cerca, la verdad que la, la relación y el vínculo que se Que se generó Fue hermoso Yo me siento muy cercana a ellos Y Y, y estamos en contacto bastante Ellos se adueñaron de una manera Muy linda de la película eh, Creo que una de las cosas que tal vez a mí me, me tranquilizan más es que ellos están contentos con el, el, la peli y la muestran como, como obra de ellos, o sea, como completamente, eh, no sé si se ven bien representados claro. o la película, digamos, es fiel a lo que ellos esperaban que fuera en algún sentido. Seguramente debe haber cosas que, que yo hice o dije o armé de cierta manera que no se esperaban, pero son muy respetuosos. Qué bien, qué bien. Eh, sí. Y ellos, eh, de hecho Cristina me dio muchas manos en el área de producción, está en los títulos y ella eh, mueve un montón. O sea, ella me escribe, me dice, está tal festival, lo mandamos, no sé qué, está como muy atenta y muy receptiva de todo lo que pasa con el documental de participar en conversatorios conmigo de difundir por las redes hablamos de Cristina Lempichún eh, que es la vocera eh, de la comunidad ¿no? estamos hablando de una comunidad más un territorio recuperado descendientes directos también que es algo raro de encontrar después de tantos genocidios eh, en, en este tipo de museos sobre todo ¿no? tal cual Sí, así que yo siento que la peli es tan de, es muy de ellos Y eso me, me alegro un montón Porque la verdad es que fue una búsqueda en Sobre todo en la postproducción Que yo estaba ya lejos de o sea haciéndola acá en Bariloche Siempre está un poco la duda Pero bueno, cada tanto yo les iba mandando Me mandaban el, el papiro de cambios Y yo decía, no, todo eso no se puede <ríe> Y así fuimos <ríe> Terminando la peli y, y yo creo que, que están contentos, eh, sobre todo me alegra mucho Antonio, que es el lonco de la comunidad, que la vio y le gusta, y cada vez que la peli participa en algún festival lo logra algún premio, levanta el teléfono y me llama, así que es como muy, muy lindo el, el vínculo. ¿Qué? Genial, encima estamos eso, en, en un momento en que las redes sociales son de alguna forma la única conexión que nos queda, para para compartir Entonces todo lo que es links Todo lo que es vincular, chatear Y en este caso invitar a que se metan al Festival de Cine de Puerto Montt eh, Vamos a estar eh, linkeando desde la página de la radio Para que accedan es eh, Decíamos, ¿no? Eh, se hacen un usuario O seguramente se vincule con alguna otra red eh, Como suelen ser los, los portales los festivales Y se puede ver sí. desde el 17 al 31 de mayo en Bastantes días, sí. bastante tiempo Y a tono circulando y que, que ojalá no tengamos las imágenes de, de, o algo del de, de, el momento ¿no? que lleguen de vuelta a las comunidades. Um, resto. mm. Los restos. Los eh, restos. Natalia, y antes de irte, ¿no? Ahora estás en Bariloche también, ¿contabas? Sí, sí, sí, sí. Yo vivo en ¿El otro trabajo que te estaba cruzando tiene que ver con lo audiovisual o, o ya otras, otras obligaciones? No, sí, eh, en el momento que yo, yo nada, presento proyectos y cruzo los dedos, así que estaba presentando un proyecto al Fondo Nacional de las Artes, y antes de eso había presentado justamente a FEMCINE, que es un festival de cine de Chile que tenía un, una um, clínica para desarrollo. Eh, tengo, ando con dos proyectos, uno que tiene que ver con, con tierra, con territorio eh, patagónico, territorio fiscal y transferencia de tierra de forma fraudulenta, y... Eh, otro que es más como para web eh, y que me gustaría trabajar con, con jóvenes urbanos descendientes de pueblos eh, originarios, que se autorreconozcan. Mirá, bueno, ahí me interesa a mí porque de la uh -huh. nota anterior a esta yo empecé a hacer el, la, el autorreconocimiento completo e entregado, y ya lo venía haciendo sin darme cuenta, viste, que esto de, de las migraciones que también somos. Eh, de hecho, Rochi también es de allá de trevelin yo soy de Esquel, vinimos a La Plata, a estudiar y de repente Mira, da, eh, ¿viste? Dar, se dar, encontraron dar, con, está... con lo que dejaron allá <risa> en y... realidad lo cargamos ¿viste? es como es como eso una cosa que no, por más que eh, a veces como que no se note mucho o que lo digamos todo el tiempo es algo que está en nosotros y sí sí sí sí y eso es lo más genial este este último proyecto que, que estoy armando que además tendría que ver con eh, un contenido que lo generan los mismos jóvenes, eh, tiene que ver con el, la investigación de gente como ustedes de las migraciones internas que hicieron sus familias hasta llegar a Esquelo Atrebeling. Claro. Entonces, Mirá, todos, esos salos, todos, esos, todos esos relatos que en algún lugar están de fueron desalojados de acá, se movieron para acá, estuvieron en tal campo, después se fueron, ¿no? Sí, sí, sí. Que están las historias de itinerancia antes de llegar a los pueblos. Sí. Mirá, ¿entonces es dedicado también a Skelly y Trevely, uh -huh. puntualmente? No, no. Eh, ah, no, tengo intención de que sea de Río Negro hacia Tierra del Fuego, y de hecho lo que hice cuando lo presenté ahora fue vincularme con profes de Biupa, de La Costa y de y de Río Grande, como para poder abarcar, porque justamente nosotros, bueno, acá es más eh, eh, sencillo estar en contacto con historias de gente mapuche-tehuelche, pero están historias de descendientes de Selknam, tiene que haber no las historias de lo que fueron esas estancias y, y, y las, los salesianos sí. con, sus, eh, con sus misiones bien al sur y seguramente existan, tal vez es... es más lejano o el genocidio se perpetró durante más tiempo porque fue de otra manera, ¿no? Total, bueno, sí, el año pero... pasado hablaba con un músico de Ushuaia y me contaba que sí, que hay, eh, y que están de alguna forma buscando cómo, cómo reflejarlo también, porque es gente muy joven y tampoco, eso, no, no, es más, más señalada que, que conocida, entonces es como un proceso eh, muy así interesante, como decís. Sí, así que bueno, ese es el último proyecto que estuve tal vez mandando para ver si consigo algún financiamiento como para arrancar con el, la parte del casting, de la búsqueda de la gente que digamos tendrían que ser como parejas de gente que te, eh, tenga un recorrido similar en sus eh, historias de itinerancia. Qué bien. Bien, genial. Entonces, mira, capaz que la ya están convocados no nos vemos, al casting. No nos vemos así, <risa> si seguimos siendo jóvenes cuando salga el fondo? <risa> Ahí entraríamos. Y se, eh, tiene que salir rápido siento... porque yo tengo que morfar. <risa> y, ¿viste? es difícil, es difícil el área de las comunicaciones audiovisuales. La verdad que es lo interesante el laburo eh, y re lindo también ver esas imágenes que por ahí eh, son como de, de una precordillera, viste, que no, no termina de ser estepa, no termina de ser cordillera y que es un territorio tan lindo, también gente muy cálida muy generosa también la con la que has trabajado. Así que es, mm, es un gusto ver y, y también bueno poder difundir parte desde acá. Y obviamente vamos a estar eh, pendientes de, de, de generarnos esa cuenta y poder ver el documental. Yo todavía no, no he visto nada, así que estaré ahí presente, mirando. Dale, sí, sí, súmense. Y de última, si quieren, después yo les paso el link, el tráiler porque si ahora tienen audiovisual pueden... Lo estaba Isa nuestro operador, estuvo ahí mechando algunos cachitos, sí, sí. Y ah, encima de eso, después de este tiempo de pandemia, que con Rochi estuvimos casi nada en el sur, aunque sea ver en foto el, <ríe> es, ese paisaje no se hace bien, por lo menos. El, el olor de, de la estepa, del sí, sí, el neneo, ¿viste? <ríe> el neneo, sí. Unos abrojos en las zapatillas total. Muy bien. Natalia, te agradecemos este rato de sí, charla. Bien. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por acordarse de la peli y volver a preguntar y acompañarnos y bueno, seguimos en contacto. Ojalá que, que sucedan cosas. Dale. Buenísimo. Un abrazo eh, para quienes están... Un abrazo escuchando... grande. Quienes están escuchando al aire de la radio, estábamos con Natalia Cano, directora del documental Gigantes. Para quienes van a estar viendo esto cuando lo subamos eh, a YouTube, ahí estaba algo del tráiler y en todas las redes desde el 17... De mayo, a ahora nomás, va a estar disponible online durante ahí más de 10 días, eh, dos semanas. Eh, el documental contábamos la comunidad sacamata del Empichún, una historia que está además retratada por los mismos franceses colonizadores, que tal vez sin darse cuenta sembraron en ese libro la, el, el documento necesario para que ahora los restos estén por volver a estas, a estas tierras, acá de la Plata, un poquito más para abajo.